Un hombre no te ama y jamás lo hará si hace una de estas siete cosas. Uno de los retos que toda persona, tanto hombres y como mujeres, tienen que enfrentar es el hecho de entender cuándo no son amados ni queridos, cuándo son despreciados, porque parecerá broma, pero la realidad es que hay muchas personas actualmente tolerando relaciones dañinas de maltrato y frialdad por años. Se sienten desvalorizados, están marginados a ser solo una buena compañera de vida. Sin embargo, son tratadas con indiferencia. Y lo que es peor, no tienen la fuerza de voluntad de aceptar que no son amadas y esperan a que todo esto cambie, que cambie con los años, con el tiempo, con el nacimiento de un segundo hijo, con el cambio de un trabajo. Llega un punto en que alguien muy cercano a ellas les diga, «Ay, no te aman», para dar en el punto y final a una relación dañina. ¿Es este tu caso? Si te sientes identificado, entonces necesitas ver este video donde mostraré qué actitudes tiene una persona cuando no te ama y para efecto del mismo, lo que hace un hombre cuando ya no te quiere. Si terminas de ver este video al final, quiero pedirte que me dejes el emoji de una mariposa azul. De esa manera sabré que este video te ha encantado. Y lo otro es que te suscribas a este gran, gran canal. Así que empecemos. Número 1. No hay muestras de cariño. Literalmente todo lo que él gana se lo gasta en irse con sus amigos. El tiempo que tiene lo emplea en otras personas, pero menos en ti. No hay muestras de cariño como tal. Todo es un no tengo tiempo, no tengo ganas, no me apetece, no deseo, no quiero, no insistas. La relación se vuelve estéril ya que tú eres la única persona que está presente en la relación. Ella o él se involucran mayoritariamente en el trabajo. Raras veces hay muestras de afecto por parte de ellos, aun cuando él gane más que tú, no parece estar interesado en compartirlo contigo. Pero si sí lo emplea para emborracharse, para estar con sus amigos, hasta la madrugada, o comprarse cosas que, encima, no son necesarias para la relación. Número 2. Es socialmente cortante. Curiosamente, la actitud de un hombre que no te ama es la forma en cómo se comporta contigo frente a cómo se comporta con otras mujeres. Mientras a ti te niega el que tú hagas público la relación que sostiene contigo por medio de redes sociales, él mismo se la pasa dejando comentarios muy halagadores a otras mujeres en sus redes sociales. Tristemente, esto se debe a veces a una fuerte necesidad de amar y de ser amada, tanto que ignora por completo el comportamiento abusivo que tiene alguien. Este comportamiento es propio de un hombre que no solo le gusta coleccionar amores le fascina la idea de presumir que tiene muchas mujeres a sus pies y por lo tanto ya hasta descaradamente te restringe a hacer pública la relación porque sabe que cuando otras sepan que tiene novia finalmente lo verán como el mentiroso que es. Nos guste o no, en este juego quizás tú seas la amante y otra mujer la novia oficial. Número 3. Tú ya no eres su prioridad. En un principio la relación era maravillosa, pues él te dedicaba canciones, te componía bellos poemas y todo empezó a cambiar con el paso de los años, a pesar de que tienes hijos con él, ya la relación se ha deteriorado tanto que parece que él asume que te tiene ahí siempre para su gusto, placer y capricho, y lo que más delata a una persona que no te ama es cómo te trata frente a otra de sus prioridades. Está muy bien trabajar, está muy bien tener ambiciones, pero en el caso, pero en este caso él está totalmente más interesado en trabajar, en pasar más horas de oficina, en dedicarle más tiempo a una supuesta amiga o a una compañera de trabajo, que en ti y menos en la relación. Literalmente está ausente incluso como padre, una señal inequívoca, que no solo no te ama a ti, sino que no ama a su familia porque pasa más horas fuera que dentro de casa. Número 4. Te deja de hablar por días. Cuando le dices que lo extrañas, simplemente lo ignora, cambia de tema, hace como que nada de lo que dijiste es relevante. Lo peor de todo es que ya lo has perdonado en varias ocasiones por las veces que te fue infiel. Incluso has terminado con él en más de una ocasión. Y después, de ahí, está de nuevo pidiendo oportunidades para volver. Te dice que eres especial, que contigo veo un futuro, pero luego vuelve a lo mismo. A dejar de responder tus mensajes, a ausentarse, a no buscarte ni llamarte. Y dejar que seas tú quien siempre esté detrás de él o ella. Y esto no acaba ahí. Las cosas se empeoran porque él te acusa a ti de que eres tú quien exige mucho. La que solo sabe reclamar. Sus palabras se centran en decir que tú eres la del problema, que tú no sabes hacer otra cosa que reprochar, llorar y quejarse. Número 5. Ha cambiado contigo, ya no pregunta por ti. Antes, era atento contigo, se preocupaba por saber de ti y que estés bien. Siempre estaba atento a tus mensajes, a tus llamadas e incluso iba a tu trabajo para visitarte. Te invitaba a salir. Y es que realmente mostraba verdadero interés en ti y en pasar tiempo contigo. Sin embargo, de un tiempo para acá, ahora lo notas menos interesado en ti. Ya no pregunta por ti. Sin embargo, de buena fuente, sabes que sostiene buenas conversaciones con otras mujeres a las que sí le presta demasiada atención. Es en ese instante en que te das cuenta que no te contesta a ti por estar más pendiente de las otras chicas. Su indiferencia por ti llega al punto en que lo ves comentar fotos de otras mujeres, mientras que a ti ni siquiera un hola en ninguna de tus fotos. Podrá ser exageración, pero parece que literalmente todo mundo es más importante menos tú. Número 6. No te da un amor recíproco. Un amor del bueno es empático y centrado en dar lo que se recibe, en satisfacer las necesidades de ambas partes y no de sacar provecho de otra persona. La realidad es que muchas mujeres y muchos hombres, por una fuerte caída de autoestima, están siempre enraizados en una relación con alguien que sencillamente no les merece. Así, la falta de reciprocidad ya es un malestar que denota falta de cariño, de amor, apreciación y cohesión de pareja. Al hacer falta este componente, lo que queda es tan solo una relación de aprovechamiento emocional. Es decir, estás con una persona que se come tu energía, tu tiempo, te chupa tu vitalidad y tus ganas de vivir y se las queda para sí. Solo para presumir que eres uno o una más en su colección de amores y corazones heridos. No existe un intercambio satisfactorio de cariño por cariño. Lo que hay es una especie de estafa emocional donde el otro te arrebata lo bueno de ti, se queda con tus más lindos sentimientos y, en, y este en su lugar solo te ofrece enojo, peleas, desprecio y cinismo. Número 7. No te invita a salir. Todo se resume a un simple chat. La realidad es que muchas mujeres y hombres están metidos en una relación con una persona que es tan solo una oportunista que le gusta coleccionar corazones buenos para exhibirlos en un escaparate es que en muchas ocasiones tienen una doble vida y escogen a las personas con la peor apreciación en sí mismas para sacarles toda la atención que pueden. Es fácil reconocerlos porque nunca quieren que los vean contigo, así que nunca te invita a cenar, jamás hay una salida al cine, nunca conoces a sus hijos, nunca conoces a sus familiares, nunca conoces dónde vive, incluso te comunicas con él por un número telefónico empresarial y nunca personal, pues siempre dice que su teléfono personal está en reparación la idea central es esta: te limita al punto de que no deja que estés con él en público todo se vuelve un secreto pues él esconde una doble vida que no quiere sacar a relucir una relación donde no se te ama donde no se te quiere generalmente está lleno de secretismo y de agendas escondidas y es que literalmente un hombre y una mujer que están en un punto medio de no saber si te quieren o no constantemente demuestran que tienen una vida con otra persona, con otra familia, con otros hijos y con otra mujer. Y tristemente tú eres, en muchas ocasiones, el amante, el cuerno o la persona con la cual él viene a satisfacer necesidades muy puntuales, pero con la cual jamás se va a quedar para toda la vida. Hace falta un amor propio muy sólido para poder encarar una relación como esta, ponerle un alto... Y finalmente salir de ella para poder hallarte con una persona que realmente es para ti en cuerpo y alma. Espero que este video te haya gustado y me dejes el emoji de un corazón azul tal como te lo pedí en los, al inicio de este video. Y lo que es más, te invito a que te suscribas a este gran canal. Te dejo otros videos que he hecho para ti. Nos vemos en futuras publicaciones. Un abrazo.